hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en el video de hoy vamos a hablar sobre los aspectos generales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con eh, subtitulación en línea y en este caso en particular cuando vamos a trabajar dentro de la plataforma Amara entonces este, la subtitulación para nosotros eh, va a consistir en presentar un texto escrito que generalmente eh, ese texto escrito eh, se encuentra ubicado en la parte inferior de nuestra pantalla y la idea con eso es narrar el diálogo original de los hablantes, así como los elementos discursivos que aparecen en la imagen. Estos elementos pueden ser letras, pueden ser graffiti, pueden ser inscripciones y también eh, los subtítulos es, nos muestra la información contenida muchas veces en las bandas sonoras cuando pasan las canciones o las voces en off, en este caso. Cuando trabajamos con subtitulaciones, tenemos que tener en cuenta estos, eh, estos aspectos generales, que en este caso son las tipologías, el pautado o, o criterios que nosotros te tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la plataforma Amara, eh, las estrategias también que nosotros eh, tenemos que seguir y las convenciones eh, a tener en cuenta durante eh, la subtitulación. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de tipologías, estamos hablando sobre eh, aquellas características de los subtítulos eh, y eh, cada subtítulo eh, puede presentar diferentes tipos de tipologías, que en este caso son eh, la, la subtitulación interlingüística, la subtitulación intralingüística. También este, las tipologías relacionadas al tiempo de realización y las tipologías eh, desde el punto de vista técnico. Cuando hablamos de subtitulación interlingüística, eh, lo que estamos diciendo es que vamos a partir del texto en una lengua para generar los subtítulos en otra lengua. Entonces, por ejemplo, si nosotros partimos desde un subtítulo... Eh, o sea, desde una lengua que está en, en, en español, entonces este, vamos a generar subtítulos en otra lengua, por ejemplo, en la lengua inglés. En cuanto a la subtitulación intralingüística, es cuando eh, nosotros estamos eh, mostrando la subtitulación, estamos trabajando la subtitulación con el, el, el mismo lenguaje que está, o con la misma lengua que está utilizando el, el material de partida, que en este caso es, es nuestro video. Con respecto al tiempo de realización, a la tipología del tiempo de realización, eh, nosotros eh, tenemos que tener en cuenta eh, que... Este, podemos distinguir entre eh, la subtitulación simultánea y la subtitulación eh, diferida o grabada. En cuanto a la subtitulación simultánea que podemos observar acá se le suele llamar también subtitulación directa Es la que se realiza durante la emisión de un producto eh, audiovisual por ejemplo eh, cuando eh, cuando nosotros estamos trabajando con, con nuestro Meet, por ejemplo, podemos activar el, el, el, esa subtitulación y la subtitulación va saliendo en directo. Y la subtitulación diferida o grabada, que sería el otro tipo de subtitulación, eh, es cuando eh, el subtítulo eh, se, eh, se ha realizado antes de la emisión del producto audiovisual. Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros podemos hablar sobre subtítulos abiertos y también podemos hablar eh, sobre eh, subtítulos cerrados. Eh, entonces tenemos dos puntos de vista acá. Eh, por un lado están el Open Caption, ¿sí? que, que serían este, los subtítulos abiertos y los Closed Caption, que serían los subtítulos cerrados. Sí, Entonces, Open siempre va a significar abierto y Closed siempre va a significar cerrado para nosotros. Entonces, la diferencia acá es que cuando nosotros estamos trabajando con subtítulos abiertos, es que eh, eh, este tipo de subtítulos no se pueden separar del, del, del producto audiovisual. Entonces, la, la terminología siempre eh, responde a la adaptación de, de, como le dije del, del inglés open caption que significa en este caso eh, eh, subtítulos abiertos y donde los subtítulos siempre van a formar parte del, del, del vídeo van a ir incrustados ya dentro del vídeo y en los subtítulos eh, cerrados son aquellos subtítulos que en este caso eh, uno elige o puede, eh, si quiere añadir o no el, el, el, el subtítulo. Es cuando nosotros por ejemplo estamos trabajando eh, en, en, en una página de, de, de YouTube, por ejemplo estamos viendo un video y si tiene un subtítulo entonces eh, nosotros podemos eh, elegir si queremos o no queremos. Eh, activar ese subtítulo o de repente cuando estamos viendo en, en algún canal eh, y si te da la posibilidad de activar o desactivar el subtítulo entonces uno lo puede hacer en ese momento entonces el, el, los subtítulos cerrados eh, también se le llaman closed caption y eh, decimos que no están eh, incrustados entonces estas son algunas de las características en cuanto al punto de vista técnico con respecto al, al pautado, el pautado eh, del, del subtítulo eh, consiste en asignar ciertos códigos de entrada, que eso lo vamos a ver en Amara, en Amara y ciertos códigos de salida al discurso oral del, del producto audiovisual que nosotros estemos trabajando, de forma que eh, esos subtítulos se queden divididos en una unidad de traducción, que es el subtítulo en sí. Entonces siempre vamos a tratar de generar eh, los subtítulos de tipo uh, intralingüísticos eh, que eh, recojan la transcripción eh, siempre adaptadas a los requisitos y a, a, a aquellas convenciones que eh, vamos a ver durante el curso. Entonces los, los subtítulos resultantes de esa transcripción que va a ser el idioma original, el pautado original, nosotros lo vamos a tener que sintetizar teniendo en cuenta un, un, un contexto en particular. Y bueno, ese, eh, eh, ese material eh, posteriormente nos tiene que servir a nosotros como texto de partida que lo vamos a tener que traducir en, en, en otro idioma. Eh, y normalmente recibe el nombre de, de master, de subtítulo master o, o master list también. Entonces eh, existen ciertas convenciones de, de, de subtitulación eh, o ciertos criterios que nosotros tenemos que manejar en Amara. Básicamente, eh, cuando estamos trabajando, con, o cuando estemos trabajando dentro de Amara, eh, tenemos que tener en cuenta el criterio de permanencia, donde un subtítulo tiene que permanecer eh, en pantalla 7 eh, segundos como máximo y 1 segundo como mínimo. En cuanto a las cantidades de líneas, ¿sí?, que eh, tenemos que respetar acá, eh, normalmente son dos líneas las que vamos a, a, a tener que, que respetar acá. ¿sí? Tiene que haber dos líneas por subtítulo y cada línea tiene que tener como un máximo 42 caracteres. Y cuando estemos trabajando en Amara, ya no, eh, cuando pasemos es, esa cantidad de caracteres, el... el, el la plataforma ya nos va a indicar de que eso ya eh, se salió de, de la cantidad de caracteres permitida. Y con respecto a la velocidad, ¿sí? eh, en, en Amara, entonces este, la, la velocidad de lectura, en este caso eh, la recomendada es entre 8 a 25 caracteres por segundo. Y si es un contenido que, que está destinado a un público, por ejemplo, para los niños, en este caso eh, el, la velocidad recomendada es entre 8 a 16 caracteres. Entonces el sistema siempre va a controlar que se cumplan estas condiciones. Y como les dije eh, nos va a avisar si hay algún desajuste con, con, con estos criterios. Eh, pero eh, de repente puede haber un desfase entre un subtítulo y otro. Pero eh, lo ideal sería que no supere los 5 segundos. En cuanto a las estrategias eh, eh, que nosotros tenemos que seguir en, en Amara, entonces este, una vez que nosotros hayamos trabajado ya el pautado, eh, ya podemos proceder a la traducción eh, siguiendo ciertas estrategias propias de la subtitulación. Siempre tenemos que tener en cuenta que subtitular se produce eh, que cuando nosotros estamos subtitulando lo que ocurre realmente es un cambio de medio eh, desde el medio oral al medio escrito y teniendo en cuenta estas consideraciones entonces uno tiene que tomar ciertas estrategias que nos van a resultar eh, eh, importantes dentro de cuando estemos trabajando en la subtitulación. Entonces, dentro de esas estrategias están las estrategias de, de elegibilidad, las de oralidad y la de síntesis. Entonces, eh, si hablamos de una estrategia de, de elegibilidad, es cuando los subtítulos se tienen que entender eh, de la, la primera vez que uno este, lo, lo, lo lea. Entonces, se trata de un rasgo indispensable que debe estar detrás de todos los subtítulos. Eh, esto implica que nosotros tenemos que realizar una redacción directa y sin complicaciones y que cada uno de los subtítulos tiene que ser una unidad coherente, sintáctica y, y bueno, tenemos que respetar también la, la ortografía. En cuanto a la oralidad, eh, los subtítulos tienen que mantener ciertas características eh, de, de oralidad de repente prefabricadas eh, que posee el discurso or oral dentro de un texto. Eh, audiovisual entonces tenemos que intentar siempre conservar el, el dialecto de los personajes y el nivel de lengua no tiene que ser necesariamente el, el estándar ¿sí? eh, luego está la, la, la parte de la estrategia de síntesis donde eh, nosotros eh, tenemos que eh, distinguir entre la subtitulación simultánea ¿Sí? Eh, eh, en cuanto a, a, a, a, a que es eh, la, la situ circulación en directo y, y la diferida eh, y este con respecto a las, a las convenciones entonces eh, tenemos que tener en cuenta eh, que eh, después de realizar el, el, el pautado entonces eh, tenemos que, que, que pasar a, a la traducción y eh, tenemos que siempre eh, eh, tener en cuenta eh, qué se produce eh, en, en cuanto a, la, a las convenciones que tenemos que respetar entonces para ello tenemos la, la, las estrategias de reducción que eh, nosotros en cierta forma tenemos que aprender a, a suprimir, por ejemplo, los los nombres propios de los personajes, las repeticiones de las palabras, los tenemos que eh, suprimir, las interjecciones, los verbos performativos, las redundancias, los conectores, de repente alguno, algunas muletillas en... Mmm, eh, bueno y todos los textos que aparezcan en pantalla que sean relevantes entonces en cierta forma este nosotros este, lo, lo, lo tenemos que eh, reducir en cuanto a la segmentación de los subtítulos entonces eh, lo que tenemos que hacer es una partición ideal de esos subtítulos y este, eh, siempre tenemos que tener en cuenta eh, evitar que eh, al final de la línea de los subtítulos este, tengan... Eh, por ejemplo, adverbios de negación o pronombre más verbo o, o, o conjunción eh, más una frase, por ejemplo. En cuanto a los requisitos ortotipográficos, entonces este, tenemos también que eh, los subtítulos eh, no puede haber una falta ortográfica. Es muy importante que cuidemos mucho la, la ortografía. Eh, hay que marcar, por ejemplo, con guión inicial cada hablante, ¿sí? Eh, las letras de las canciones eh, que nosotros vayamos a, a subtitular eh, tienen que tener notas musicales eh, los sonidos eh, inaudibles nosotros lo tenemos que marcar eh, entre corchetes poner que son inaudibles eh, y bueno eh, otras eh, convenciones en cuanto a, a los requisitos ortotipográficos eh, cuidar un poco también la, las abreviaturas eh, no abusar de las puntuaciones, de las mayúsculas, evitar si es, que, eh, es posible las cursivas y las negritas. Y eh, básicamente entonces eh, conociendo todas las tipologías, conociendo eh, la, eh, los criterios del pautado, conociendo las estrategias y las convenciones, entonces nosotros vamos a poder realizar un buen subtítulo a nuestro video. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.